Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí este día movidito, que sabíamos que la semana llegaba cargadita, ¿no? Con este jueves que hemos tenido ahí pico. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Pues aquí, bailando con la musiquilla nueva que no me acostumbro a la nueva sintonía y mola, mola. Tic, tic, tic, tic. Sí, sí. Bueno, hoy ya, ya tengo el control. Yo, que hemos tardado un poco en empezar, porque esto del stream en YouTube, pues no, no tenía mucha idea de cómo de cómo iba. El otro día lo hizo Oscar. Y, a ver, dame un segundo porque... Hoy estamos solos ante el peligro. Vamos a jugar a dos juegos. Empezará Ramón jugando a un juego de PlayStation, Anyone's eh, Diary, el diario de, de alguien de, o de nadie. Es un juego eh, antiguo que han decidido relanzarlo y lo podéis comprar en la tienda de PlayStation, Pues en dos ediciones, una edición normal a 9,99 euros y otra especial con la banda sonora y algún detalle más pues por 15, por 15 eurillos y es una experiencia inmersiva en la que un silencioso personaje recorre una ciudad oscura que nosotros podemos dominar y cambiar a nuestra voluntad efectivamente ahora lo veremos porque como decía salió en 2019 y claro todos pensamos que pasa que sale otra vez se han equivocado porque ha publicado el playstation un tráiler pues lo publicó porque lo han mejorado gráficamente. Y es verdad, se nota. Yo recuerdo cuando lo probé que este juego lo regalaron con PlayStation Plus. Y la verdad es que se nota porque en vez de renderizar a 720, renderiza a 1080p, que es la resolución del visor. Bueno, el visor realmente tiene por ojo, tiene... No recuerdo cuánto era, pero sí creo que era 1080 por algo. Pues... Te voy a poner otro tráiler, Gaby, sí. y de mientras... Mira. Te dicen que si puedes, que subas el volumen general. Wow, si eso... puedes. Y si, no... y si no, que se quiten el cerumen de las orejillas y... O suban el volumen ellos. Si puedes, ¿eh? sí. Si tienes ahí una regletilla de estas. Fácil, fácil. Y si no, seguimos, ¿eh? Que a ver, soy suena más fuerte ahora. Venga, tú sigue, que si no se quejan... Seguimos, seguimos. Venga, pon el trailer y vas a poner? Sí, sí, te lo he puesto ya Discronia. Deberían escucharnos ah, ya más fuerte, lo que pasa que no... Bueno, ya no te sí, si Yo ahí atendiendo al chat y no estaba viendo que efectivamente tú habías puesto <risas> el juego que voy a al que le voy a dar yo, que se acaba de estrenar en la tienda de Meta Quest 2. Este cuesta 19,99 y es un juego de la saga Cronos del estudio My Diales, estudio japonés, el que ya pues tuvimos un par de entregas antes y este es el primer capítulo de una trilogía, ¿eh? Eh, no tiene nada que ver este Discronia con otros juegos de la saga Cronos, es decir, los podéis jugar de manera independiente Y yo a este sí que le voy a llamar juego al 100% porque los anteriores eran más novelas visuales como, como mangas interactivos Y este la verdad es que ya es juego juego, me ha sorprendido mucho y para bien Y eso que a los anteriores creo que a uno de ellos yo le puse una nota de sobresaliente Así que a este no sé, voy a romper la escala el día que haga el análisis y, y la verdad es que merece mucho, mucho la pena, si os gusta este tipo de experiencias narrativas a lo japonés, con muchos diálogos, muchos diálogos, argumentos de ciencia ficción raros, más diálogos y más diálogos. O sea, Esto es narrativa, narrativa, narrativa, y, y ir recorriendo pues, la ciudad eh, submarina en la que se ha cometido un crimen y nosotros somos el encargado de, de resolver. Vale, pues... Voy a... Si estás ya listo, cuando, cuando quieras que te demos ahí con el megavisor PlayStation VR1 Que la gente Porque... en el chat se pregunta, ¿a estas alturas? ¿A estas oh, alturas? Ya queda, ¿no? Bueno, a, a saber cuándo sale la PlayStation VR2, ¿eh? Que principios de 2003, pues puede sale... ser el 31 de marzo Sale ya, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a ver si te vemos en el juego, un segundito Dime si ves sí, el libro Sí, está Vemos un libro, un monigotillo blanco Y un mando move en negro para abrir el ves libro los dos moves chocándose Y vemos los dos moves chocándose, efectivamente Vale, es que no, como aquella vez que hicimos un directo Que, que no era mi partida, ¿te acuerdas? <risa> <risa> Esto es la prueba, como santo Tomás Hay que meter el dedo en la llaga Bueno, pues pues estamos Este es el menú del juego ¿Tienes, Puedes jugar con los moves que es más inmersivo o con lo, con el gamepad también, que como el gamepad tiene posicionamiento, pues también te permite. Estamos en un entorno, digamos, con una imagen 360 de, del cielo, podría ser. Yo creo que sí, son estrellas, diría. Bueno, parecen estrellas. Y nada, aquí delante tenemos el libro, porque vamos a vivir la historia, de como has dicho, de, de cualquiera o de ninguno, nadie, o como, como lo el diario de cualquiera. Pues eso. O sea que podríamos ser, podríamos ser nosotros mismos, ¿no? los protagonistas de, de esta historia. Sí, aquí nos explican, que ahora lo veréis, lo que son las mecánicas de, con los botones. Pero bueno, es bastante sencillo y lo vamos a ver sobre el juego. Qué ganas de perder de vista los mufas, de verdad. Antes de entrar... ya ves, es que los Steam, madre mía. Antes de empezar lo que es el juego, voy a poner, para que veáis los créditos, que... Bueno, es juego español. Este salió de PlayStation Talents. Como lo hemos dicho. Algo se ha visto por ahí. De Team. Daniel Vidal, Sara Costa, José Pereta, Sara Pelliger, en fin, son todos españoles. De World Domination Project. Y con la colaboración de PlayStation Talents. Bueno, ya están acreditados. Bueno, vamos. A venga, venga. Juego. Voy a poner. No lo juego entero. Tenemos un análisis en raro virtual de cuando salió la otra vez y no recuerdo la duración. Pero sí que veo aquí que aparecen como tres viñetas. Yo me he pasado una antes y va a salir la segunda. Y aquí hay otro hueco. No sé si eran tres pantallas o hay más. Pues o no serán no tres. Sé. Serán, no sé. Pero con aquí el Team ¿sabes? suena como que ya se acabará, ¿no? Pues no sé cómo de largo será. Tampoco es que la primera haya sido... Juego, juego ah, valenciano, dice Joan Villora, exacto, y hace poco... Sí, ah, si no yo... hace nada ni poco que lo jugué, es decir, que lo jugó hace mucho. <risas> a ver, si Joan es que lo entrevistó a ellos en un evento hace años. Bueno, pues aparezco aquí... Espera, me voy a centrar. Y tú puedes mover el escenario, es un, como un diorama pequeño Y tú con el, con el Move pulsas el gatillo y arrastras Para ponerte en la posición que tú quieras Como es este primer nivel que he empezado Te van guiando con, con ayudas para, te, te dicen los gatillos de agarrar Y bueno, pues una vez que estás aquí Tú puedes mirar a todos los lados Pero no puedes girarte la vista Menos que gires tú físicamente, ¿vale? Y los controles, pues con los botones con el triángulo de arriba corre Y si le das al botón de abajo Que no me acuerdo es el círculo Pues anda más despacio Y si le das al otro Al, al cuadrado que está a la izquierda Entonces pase al otro lado O sea, tú tienes el control como si fuera el gamepad Lo uh -huh. Pero que mejor con los moves Porque luego hay que agarrar objetos también Entonces pues, Y con el botón central del move Esto que os digo Vale el mando izquierdo o el derecho Lo puedo hacer con los dos Salta Ahora va saltando. Entonces, pues nada, empezamos en este mundo, wow. en este diorama. Nos podemos acercar al personaje, lo que queramos. Cosa que, bueno, en VR tenemos que poner una bueno, distancia. Acércate, acércate un poquito, vale. Me gusta el estilo artístico, porque sí, no es sí. obvio. No es obvio, es, es ahí como si fuera una, una ciudad de papel. Yo lo jugué hace muy años. Muy Y no recordaba ya, pero oye, me, recuerdo que, que no se veía tan bien. Eso sí que me acuerdo, que... Ahora, es que ahora se nota que sí que la habrán mejorado la resolución y el rendimiento, que es sí, la es razón por que la que van más nítido, relanzado. Pues nada, aquí tenemos, como veis, el escenario se va a ir como dibujando delante. Entonces ahora tengo que hacer aquí un salto. Pues nada, corro y esto es como Tomb Raider <ríe> Es igual igual. <ríe> Uy. Entonces vale, ahora pues, viene otra mecánica, que tú puedes mover como en MOS. Objetos del escenario Con el controlador Y bueno, pues si os veis a, Si veis aquí, lógicamente Tú siempre vas en, en línea recta De izquierda a derecha O al menos en, en horizontal sí, sí. Para que me entiendan Pues bueno, pues tendré que apartar esto para poder pasar Esto es muy Muy MOS, pues, pero efectivamente nada, ¿me para allá? Sí, es MOS, pero no me cambia la cámara Soy yo el que me tengo que mover Y no hay combate, claro vale, entonces aquí pues, siempre lo que puedes interactuar está blanco y te aparece si se puede mover sí. lo que sería la esto que veis ahí, ¿no? como el borde aquí, de... aquí te, está, te está dando todas las pistas porque esto es el tutorial el comienzo del juego, claro, claro, no, pero ahora ya dejan de... si antes me ha costado un poco al principio, digo, no son... bueno, no es que sea fácil, o sea, difícil ahora veréis Aquí llegamos a más cositas, un ascensor. Y ahora tenemos lo que es un reloj, que si mm. os fijáis abajo hay como un teleférico, y es lo que tendremos que ¿Vale? utilizar para cruzar. Entonces, pues vamos a probar a mover la aguja, la, esta, la manilla del reloj, a ver qué ocurre. Vale. Mira así así. ¿Ah? Se mueve el, la cabina. De par sube, sube. Vale, subió eh, eh. yo se me va. <ríe> Ay, uy. <ríe> Bueno, hay que tener ahí un poco de habilidad, ¿eh? Hay veces que, que tiene como obstáculo en medio. Que bueno, tú lo puedes atravesar con la cámara. Es una, es un personaje solitario en una ciudad aún más solitaria, desde luego, y oscura. Sí, sí, sí. ¡No! ¡Joder, no sabía que te podían matar! Pues, pues has muerto, sí. Pues la acabamos de ver no lo que ocurre. Aparece ahí de, de la libreta ahora. Vale. Es que como le no he ido de... corriendo, es que creo que si voy andando, se frena el sol y no se suicida. ¿Ves? ¿Qué hace, ¿Lo veis ahora que hace ese... ¡Oh, ¡Joder! Y, le, y si le vuelves a darse, sí que se suicida. Pero vale, Ramón, bueno. por favor. No se, suici... no se suicida. se Tiene un pequeño accidente. Bueno, es que yo no lo he hecho intencionalmente, por eso decía. Lo de... Bueno, a que está. Ahí estamos, mira que... Ahí está falta Bien. No... Esto es un, penal, no... Juego, no ha caído un juego de plata... de plataformas con rompecabezas. Sí, tiene su historia, ¿eh? Y narrativa, Pero... mi magia. Sí, lo que pasa es que no es que haya diálogo. No sé si se escucha la música. No, no. Sí, hay una música ahí suave, clásica, relajante. Por lo menos ahora, luego no sé si se volverá más siniestro. Tiene este toque así como cuadrado, ¿no Los árboles, parecen de Minecraft. Sí, el personaje también cuando te has acercado tenía como cubos en la cara, en vez de el rostro. Vale, a ver. Esto pues tendremos que saltar ahí. Y luego aquí... Tenía truco esto. Yo es que me lo sé ya. Que antes la he liado. Destripa un poquillo, tampoco pasa nada. Ah, entonces al principio. ¿Qué? Espera, espera. No quiero morir. Vale. No queremos, no queremos que mueras. Epa, mira. Ahí, vale, ahí, pues ahí. ahora si os fijáis, eh, vale. tengo que poner esto aquí porque lógicamente si, si, si quiero subir. Bueno, pues, hay que ponerlo en modo escalera. En el edificio hay una persona, por lo menos en un balcón, ya sí, no es tan sí, solitario sí, la y, ciudad. Y, y aquí debajo hay un... Ahora lo veréis, es un... Me ha parecido ir un gato, yo no estaba seguro sí, si sí, es mi lo, gata, lo, que, lo quiere, que, que, que, quiere entrar, que quiere entrar en el directo como todos los jueves. Sí, y no, no, <risa> efectivamente hay no, un gatito no, en, en, en el mundo virtual. Sí, sí, se ve, se ve. Y maulla. <risa> Bueno y ahora llegamos a unas es que... Que, que recuerda a los cómics de estos de, de iba a decir de Mortadelo pero sí de la misma <risa> porque son de Mortadelo no sé yo vamos a ver son como alguna novela gráfica sí, de estos... la de Sandman entonces aquí ah más, hombre más, más es que hay. vale porque si os fijáis sí. podemos mover lo que son los los bloques vale y si nos damos cuenta La de pasar, es que cuando muevo el bloque de arriba se, abre, se abren las puertas del ascensor. Entonces, sí, este sí. puzzle lo que consiste es que nosotros tenemos que llegar al ascensor que hay abajo. O sea, por a... en este segundo piso hay un ascensor. Ah, no, perdona, tengo que cruzar por arriba, que me lío. Lo que pasa es que aquí no hay puerta vale. del ascensor, hay una pared. Entonces tengo que conseguir... el pico de mover las piezas hasta luego se ponen puerta de asesor ahí. entonces pues a ver. a ver. Yo antes he cometido el error porque si tú metes el personaje veis que se pone negro, lo que era blanco. si sí. Ah, esto y ya lo se pone mover. negro, ya no lo puedes mover esa pieza, pero si te quedas fuera con el personaje, entonces puedes mover todas. ¿eh? Y esto pues tan sencillo como hacer así. A hay que andar deslizando. Esto es un puzzle de tres Pero piezas. Yo seguro. me he liado por eso que acabo de comentar. Pero ya está, ya he conseguido cruzar y... y... ya entró ahora bueno. en el ascensor y... Quería decir que hoy, desde luego, los dos juegos que tenemos no son para nada de acción. Porque luego también el mío, Discronia, pues es un, un juego de pues de rompecabezas o un juego narrativo. Se pone dicho. triste porque nos dice que nos larguemos. <risa> No sé si se pone, ah, se pone triste el personaje, cada claro, el, el portero del edificio está ahí. Venga, la calle. Lágrimas Lagri de sangre. Por Dios, qué dramático. Y ahora seguimos. Y ahora viene otro de estos. Que también me ha costado al principio pillarle como iba. Y es que, cuando le acercas a una puerta, se abre y tú te puedes meter dentro. Y cuando te metes dentro, después puede desaparecer la puerta que está conectada debajo. Entonces, vale. tenemos que llegar ahora abajo, que está la salida. Y si no me equivoco... Pues a ver, creo que tengo que entrar. Y ahora con el, con el move tienes que tocar la puerta para que salga nuestro colega. Ya, a ver, si, si controlamos. Pues, espérate. Va, estoy empanado. <ríe> no, vale, ya sé, ya, esa vale. Preguntan no. si los builds se llegan a poner después más difíciles. A ver, yo no me lo he pasado entero. He seguido un poco más y parece que sí que se va complicando. Como, es lo lógico, ¿no? Este tipo de juego. De tal forma, Ramón, vamos ya a Sony 22. Ah, vale, pues Nos entonces, entonces mira, si lo, no, no lo resuelvo porque antes antes me ha costado un poco a principio pillarle la, la lógica, pero al final me lo he pasado. Y luego si sigas más para adelante. Venga, si vete preparando tú. Yo también es narrativo y lo voy a comenzar desde el principio. Vale. Lo voy a ir, voy a ir lanzando ya. Sí, sí, tú vete poniendo que voy yo ya para allá. Cojo los, los mandos con las manos correctas. Ramona no ha desaparecido. Cuando aparezca, yo ya he lanzado mi juego. ¿eh? Voy, voy. Ya ha aparecido, ya ha aparecido. Mira, ha a Gabi porque. Espera, espera, que tengo que tocar una cosa porque. Dame un segundo, Gaby. Sí, sí, no te preocupes, yo voy a. Yo voy iniciando Discronia Cronos Alternate. Voy a poder de el juego pero un segundo. Hay una cosa que, que es eh, a ver... Este juego pues se vio en la Gamescom Ha estado también por, la, por el Tokyo Game Showcase La semana pasada Y ahora ya lo podemos jugar El primer episodio que ha llegado hoy a la tienda de MetaQuest O pues sea, 19,99 eurillos ¿eh? Los anteriores salieron también para PC Pero este momento solo para MetaQuest 2 Esperemos que después también nos manden. Hagan un por para. Vale, Gaby, ya, ya, ya lo estamos viendo. Ahora es cuando te estamos viendo. eh Vale. Pues muy bien. Kim. este esto es el comienzo, la introducción del juego que habréis eh, leído por ahí, pues que es espectacular. Y bueno, la vamos a vivir ahí con vosotros en directo. Y esto es un poco el tutorial, ¿eh? De momento, pues me estoy. Te puedes mover por, por teletransporte. Por movimiento libre como estoy haciendo yo, giro suave, giro por grados. La novedad de este juego con respecto a los otros es que por fin tenemos eh, subtítulos en español porque el primero era solo en japonés con subtítulos en inglés, el segundo... Sí, sí. ¿Eh? Y este por fin, por fin, tenemos subtítulos en español, subtítulos en menú. ¿eh? Se abren las puertas... No, fijaros, yo no sé eh, cómo lo veréis vosotros en, en, en plano, pero en, en VR todas estas escenas son, eh, bueno, realmente mágicas. Eh. Esta es, es como estar dentro de, de una película de dibujos animados, de, de, un, de un manga. Se ve sí. muy bien. Fijaros ahora, eh, estoy aquí pues en lo que parece una ciudad destruida, ¿no? Uh -huh. En Astrum, se llama a la ciudad? Que... Eso es una ciudad que está, una ciudad que está en, el, en el mar, es ¿eh? una ciudad marina. Vais a ver un montón, mira, típico personaje de juego japonés o de dibujo animado japonés, sí, sí. Lili. Hola. ¿Te hablan en inglés o te hablan en japonés? Me pueden hablar en inglés o en japonés. Hola, se ha caído como una ballena. No podía faltar una ballena en realidad virtual. Porque estamos en una ciudad que está bajo el mar, ¿eh? un poco como Rapture. ¿Eh? O sea, digamos que estás en el tutorial al principio, ¿no? Para sí. ver... esto es nada más empezar el juego de tutorial que nos van a explicar todo. Cómo avanzar, cómo correr, cómo girar, cómo agacharse en este caso. Uh -huh. Pues a ver, agachó con... así. Ah, Venga, ya me he agachado. Y seguimos aquí a este personaje... Por estas ruinas. Fijaros que me señala que hay un dron de vigilancia ¿eh? que proyecta un rayo, con lo cual hay que pasar cuando no, no nos detecte. Y esto es un poco una mecánica de, de sigilo muy básica. ¡Ey! Muy básica, pero casi me pilla. A ver, muévete. Venga, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. ahora. Pues el juego también tiene sigilo, ¿no? Pues ya veis que sí. Uh -huh. Ya veis que sí. Pues hay más drones más con sus haces. Estoy agachado para que no me pillen. No está ¿Eh? genial tener los textos en español, sin duda. Aunque, bueno, leer, pues, es la pega. Pero ya claro, sabéis es... que, que eh, hay que leer. Este juego no vamos a tener acción trepidante, con lo cual los diálogos los vamos a poder leer con total eh, con total calma. ¿Eh? En este caso, nos, nos enseña otra mecánica de sigilo, que es eh, poder coger un objeto, que va a ser eso de ahí, no me he fijado, ¿tienen manos solo o si sí, no? tenemos sí. manos solo manos solo pues ahora vamos a ver, puedo coger esto y se lo tengo que lanzar a ese dron de ahí bueno, lejos, para que mire y yo pueda avanzar por aquí ya, ya Bueno, básica mecánica, la hemos visto en mil juegos de sigilo sí. ...pero teniendo en cuenta que uno llegaba aquí pensando que era una novela visual... ...pues eh, me he dado cuenta que realmente sí que han hecho un juego juego... ...o una película interactiva... ¿eh? ...fue lo que nos comentaron aquella vez en la hora virtual... ...que va a ser más, más interactivo... ...mucho más interactivo y... y ...bueno, va a haber, va a haber eh, diálogos y diálogos y diálogos... ...eso no, no, no vamos... El que, ...el que no le gusten los juegos narrativos que huya... ¿eh? ...pero al que, le, al que le gusten los juegos narrativos... Le gusten pues, estas historias de ciencia ficción japonesas, ¿eh? Pues, eh, le va a encantar, eh O sea es eh, precioso de ver, la historia es muy intrigante, con la pega de que este solo es el primer capítulo, tenemos que esperar para el segundo y para el tercero para completar la historia. ¿eh? Sí. Ay, ay, ay, que me están cayendo aquí trozos de, de la ciudad y alguno me ha caído en la cabeza. Pero esto es por una parte del juego, de la introducción. ¿eh? Estamos viendo solo la introducción. Luego ya empezaría una historia de que ha habido un asesinato en esta ciudad. Hola. Hola. Bueno, los diálogos los estoy pasando rápido, ¿eh? que eso también me gusta. pasarlo rápido. ¿Eh? Lo suyo aquí es que te lo leas bien, porque si no, te pierdes la historia. Sí, claro. claro. Como me los he leído ya 40 veces yo, tres. <risa> Mira, me ha dado una insignia que es como, bueno, pues como los pases para entrar por aquí, por si mantengo el botón A con la mano derecha, a ver, lo hacemos, fijaros, al coger un objeto, al coger un objeto vamos como al mismo escenario en el que estábamos, pero eh, digamos que en un mundo virtual donde los ciudadanos de esta, de esta población submarina son estos peces, ¿eh? sí. que mientras ellos sueñan aparecen como peces, pero hay algunos con los que sí podemos hablar. Esto me acuerdo que sacaron una noticia de, en plan de la potencia de Snapdragon y tal, ¿te acuerdas con esto de los peces? Sí, que pusieron, el, pusieron peces a tope, a ver hasta cuando petaba las jueces 2, es que han puesto un montón... Y yo lo repito, no sé si vosotros ahí en plano lo apreciaréis. Aquí ya veis que los peces, pues bueno, tienen formas geonéticas Pero aún así, la sensación de estar... Mira, otra ballena volante. Vola, bola, leap. Pero bueno. la sensación de estar dentro de realmente de un, de un manga, de un anime, es, es genial. O sea, es, es genial. Pues bueno, nos ha dicho que hablemos aquí con estos personajes que, por lo que sea, tienen el sueño más ligerito y podemos hablar con ellos, con distintos ciudadanos. Y esta va a ser la mecánica que utilicemos para, eh, como detectives, descubrir quién ha asesinado pues, al creador de esta ciudad. ¿eh? Nos meteremos en los, en las memorias de los ciudadanos y eh, nos encontrarán la historia. El, para cambiar el pasado o algo así, comenta. Sí, puedes manipular el, el pasado. ¿eh? Puedes viajar a las memorias, a los recuerdos de los ciudadanos, es decir, al pasado, y... Y cambiar cosas. Aquí ya he hablado con los tres que corresponden. Esto es, os digo, el tutorial. Aquí te está explicando qué es qué hay que hacer. Pues bueno, hablar. En 30 años en esta ciudad no ha habido ni un solo crimen. Pues justo hoy va a haber uno. La casualidad. Esto parece como Minority Report. Estás ahí controlando. Sí. Pues es un poco Minority Report el argumento, realmente. ¡Hala, venga, venga! Ya he visto esto, vamos a la orientación. ¿Qué está pasando? Algo pasa. Me ah, una alarma. Algo que no pinta bien. Vamos a separarnos, pues venga. Ahora veréis muchas transiciones, carga de escenas, esto luego no es así. ¿eh? Los peces se han puesto todos en colorado, en rojo, esto tiene muy mala pinta. Que sí que sí, que vamos a separarnos, pues me separo, a ver dónde voy yo. A ver, voy por aquí, Hola. a ver, con esta chica. La chica está asustada, ya no me hace ni caso. A ver, voy por allá a la administración, al buró. A ver si puedo entrar. No lo hemos llegado a ver, pero tenía movimiento libre, por grado, suave, ¿no? De todo. Sí, ¿no? Si, queréis ahora, si queréis ahora saco el menú. A ver, si lo saco, ¿ves? mira eh, Volver al menú de inicio. Bueno, opciones... Movimiento, teletransporte, eh, suave, que es movimiento libre, o híbrido, que puedas hacer las dos cosas. Viñeta. Fuerza del tunneling, es la viñeta, desactivada, baja, media o alta, lo tengo yo en, en media. Desactivada. <risas> Desvanecimiento, que es otro tipo pues de, de transición entre escenas, para que no maree el giro por grados, snap o suave. Ángulo de rotación, para los para el giro por tramos, y la velocidad de la rotación, en el caso del giro del giro suave. Uh -huh. en subtítulos o bueno mostrar los subtítulos y si puedes modificar la posición de los subtítulos tiene dos posiciones ¿eh? no está mal ¿Vale? y continuamos y luego eso lo que os he dicho podéis escuchar podéis escuchar las voces en japonés o en inglés y los subtítulos pues en japonés en inglés o en español vamos a ver me he acercado a este personaje Como veis, no es un juego trepidante de acciones, este es para jugarlo tranquilo, mira. Estoy dentro de la memoria de un personaje y estoy viendo cómo han asesinado a Albert, que es el fundador de la ciudad. Ahí está en un charco de sangre. Voy a, a cerrar aquí un poco para que veáis el despacho. En estas escenas hay que estar atento porque hay pistas, se oía una voz al otro lado de la puerta, quizá la del asesino, quizá la de un testigo. ¿Eh? Uh -huh. Sí que parece que vas a tener más como libertad de, de hacer cosas, ¿no? Pues el otro era más guiado, ¿no? O sea, era Pero... novela visual, ¿no? Y tienes un inventario en el que coger cosas, eh, digamos, escanearlas, o o examinarlas para que te den pistas, es decir, los otros eran más de, de ver escenas y hablar con personajes. Aquí no, aquí hay que ir de un sitio a otro. Bueno, la ciudad está en alerta porque el doctor Albert, Albert ha sido asesinado. ¿Eh? Esto es muy grave, lógicamente, han matado al fundador de la ciudad. Así que vamos al buró a la oficina central. Si no me equivoco, estaba ahí. Ups, ¿Eh? ¿y este quién es? ¿Quién eres? Hola, chica, ¿quién eres? Pues me dice que mire hacia arriba y cuando alguien señala con el dedo, los tontos miran al dedo. Y aquí, bueno, aquí llega los títulos de crédito del inicio con una música trepidante. Aquí como si fuera un anime. Sí, como si fuese un anime, me recuerdo un poco a cómo comienzan estos juegos de puzzles de YouTube, you to die, que también tienen así como una uh -huh. introducción a lo, ¿no? con música y tal y esto que vosotros estáis viendo en plano, realmente tiene volúmenes y perspectiva, es decir, lo estoy viendo en realidad virtual ¿Eh? oh, Esto la verdad que me... Uf, sí. <risa> Eso bueno, era... después, creo que... Sí. Eso no, no... De, de primero de VR de no hacerlo Yo no me mareo, pero quizá hay alguno que se asuste O se maree Pues sí. por pues lo que se ha visto sí tiene pinta ah, es un segundillo, pero También estos juegos están muy bien a nivel de En cuanto a música Sí, música, eso, a... eso te iba a decir Si te gusta el pop japonés, pues este tema Principal está cantada por una de esas divas Virtuales, digitales Cuyo nombre no voy a pronunciar Uy. <risa> Dejaremos que pasen los títulos de crédito que no son muy largos, no me los quiero saltar. Sí. Uy, la verdad es que esta sensación, cuando por ejemplo si ese personaje ha, ha alargado los brazos hacia mí, daba, daba sensación de que te iba a agarrar, aunque sea una figura negra, porque tienen volumen, ¿eh? no, no, son, no son planos. Sí, que no estás viendo un vídeo plano como a veces ocurre. Nada, seguiré mirando al cielo. <risa> Oh, Matsazuba es el director de esto. Matsuoka. Es... Mm. Matsuoka. Y aquí en el muro. Supongo que, que la misión, por lo menos de este primer episodio, es encontrar quién es el asesino. No sé si de los tres episodios, pero por lo menos de este primero, ¿no? Como has tenido un accidente, también encima tú has perdido la memoria, que te están haciendo pues una, con la excusa de que te están haciendo una prueba de salud, pues te van a... nos van a enseñar a manejar el inventario, más cosas. No sé el tiempo que llevamos, ¿eh? porque tampoco quiero destripar eh, los, los primeros eh, rompecabezas, digamos, a las primeras pistas, y es simplemente para que veáis. Pues sigue sigue que... un poquillo más y ahora... Ya está, que ya estamos en, en mucho más que una novela, que un manga interactivo. Esto ya es un. Si sí, te sale ya para ver cómo es el inventario y demás, sí. porque no ¿Por le echemos un ojo ya que estamos. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos un maletín. Van a entregar el equipo. Vamos a abrir el maletín. mirar mis manos, que ahora de momento no tienen nada. Y ahora me van a dar unas muñequeras, unas herramientas. ¿Eh? El brazalete. El brazalete lo tengo que coger. A ver, ¿Con qué se coge? A con el... Con oh, el... Tengo que coger y ponerlo en la muñeca derecha. Oh. Se coge con el grip, con el botón lateral. Uh -huh. Y ahora, y aquí ya tengo un brazalete que tiene su función. ¿Eh? Y ahora el otro brazalete que tiene otra función, pues en la otra mano. A ver si ¿Sí, ¿sí lo consigues. ¿Sí lo A ver. Creo que se sale una silueta en azul cuando, cuando es ok. Ah, vale, ah, vale o verde, sí. Para otra cosa. <risa> vale, activando los brazaletes. Activados. Ok. Funcionan bien. Ahora enséñame qué puedo hacer con ellos. ¿Eh? Si coges un objeto con la mano izquierda y un sogatillo podrás utilizar su interferencia temporal, es decir, con esto viajamos al pasado de este objeto ¿eh? Ajá. Y, nos da, y nos da su, su descripción ¿eh? como un Wanderer, <risa> Bueno, pues un poquito como un Wanderer ¿eh? que por cierto hoy por fin ha tenido tiene los subtítulos en, en español. ¿Eh? Aquí creo que lo guardamos aquí vale Como oh, Uy, que ahora no me acuerdo qué hay que hacer A ver, con la mano, ah, con la mano izquierda Si es que, ver Si no lees la, las cosas, claro porque... bueno. <risa> Luego con la mano derecha es que Hay cosas que se hacen con la mano izquierda Y otras que se hacen con la mano derecha Vale sí he cogido ese objeto y he activado bueno, la posibilidad de viajar, digamos, al, al entonces, pasado de ese objeto. ¿Y qué objeto era? Entonces, no, no me da cuenta. Era una insignia, una, insignia, una, una flechita como la aguja de reloj, que es el indicativo que llevan los habitantes de la ciudad. Luego tú tendrás que tener la tuya o otras especiales para acceder a zonas prohibidas o restringidas. Vale, son y 42 ya, como tú digas, Gaby. Pues lo vamos a no lo vamos a dejar porque este juego vamos primera primer capítulo de tres y tendrá una duración tranquilamente de seis o siete horas y depende de qué tardéis en investigar las pistas y lo que os guste eh, bueno pues explorar la, la ciudad ¿eh? así que me voy a ir quitando el visor. has dicho antes puzzles como de qué tipo bueno, son puzzles de, de tener que investigar de, de encontrar pistas y de, de tener una puerta cerrada y pues eh, bueno eh, a, averiguar cómo acceder a esa puerta no son puzzles de, ten, de, de tener que manejar piezas o partes de la ciudad como has hecho tú sino sí, sí. digamos puzzles narrativos no sé si me, si me explico te explica te explica <risa> vale Venga. pues nada pues vente por aquí me voy al mundo real dejo la ciudad submarina pues nada, pues ya hemos llegado al final del programa. Hemos visto Anyone's Diary que se ha relanzado para PlayStation VR, salió ahora en septiembre. Eh, su precio es de 10 euros o 15 si queremos un, un pack que lleva 5 avatares exclusivos y la banda sonora de, del juego. Y eso es lo que hemos dicho antes, mejora gráficamente y por, por el tema también de, del aumento de resolución que le han metido. Y luego el otro, pues bueno, y a ver. Sí que os voy a decir mientras que Gabi cuenta qué duración tenía y tal lo voy a mirar en el análisis porque no me acuerdo. pues el mío ya habéis visto Discronia, Cronos Alternate, lo de Alternate es porque bueno viajas a realidades alternativas o a pasados alternativos que puedes cambiar. Eh, juego que yo imagino que será para una eh, amplia minoría. No es un juego que se pueda recomendar a, a cualquiera. Pero ya os digo, si os gustan las experiencias visuales, los experimentos audiovisuales en realidad virtual, la narrativa, los argumentos de ciencia ficción pues eh, japoneses, el, el manga, el, el anime, la, la música pop japonesa, si os gustaron los anteriores juegos de esta, de esta saga, que son independientes, que no hace falta jugar, cada, cada juego es, es una historia diferente en un mundo diferente, aunque sea en el mismo universo, pues este primer episodio de, de discronia muy muy muy recomendable porque no es algo que se vea en realidad virtual todos los días ni que se estrene todos los meses es algo eh, de lo que no abunda escaso para minorías y para mí, para mí muy muy recomendable entre comillas, ¿eh? para públicos muy específicos y 20 euros que no sé si lo has dicho pero ahí, ahí ya salió, ha salido hoy o sea, ha salido hoy recién salido del horno y lo que os decía yo, en Iguan One Diary son unas dos horas o menos de dos horas. Ya he visto que son tres partes, si no estoy equivocado. Y ya ver el juego está bien. Si os gusta este tema de los dioramas, de en tercera persona, de controlar el personaje, funciona bien y ahora se ve más, más nítido. Si no lo teníais de antes, pues es pues una, una buena opción para esperar hasta que llegue Blitz in y ya veremos qué ocurre, si lo actualizan en su momento este estudio español o no ya sabes lo que se habla de actualizar los juegos para precisión VR 2 y tal ¿no? que hoy hemos publicado un artículo también que hemos hablado con algunas empresas y nada Gaby pues yo creo que aquí ya nos vamos a despedir Sí que te pediría que ¿qué te ha parecido Pico 4 así de pronto ¿Qué? Uf, eh, lo que es la presentación me ha parecido espectacular es decir, que van a por todas. Si han montado un evento a la americana, parece que iban a presentar, o sea, por favor, PlayStation eh, Sony, cuando presentes eh, PlayStation VR2, o sea, tiene que ser como mínimo, como lo que ha hecho Pico, espectacular, con ritmo, con, con, con muy bien. O sea, se ha pasado la hora volando. El visor todavía no lo hemos probado, lo probaremos. ¿eh? Uh -huh. Sobre el papel tiene muy buena pinta, un precio realmente pues de derribo, van a por MetaQuest 2, pero, pero con todas las armas, con las armas del hardware, con las armas del software, juego exclusivo, sí. aunque sea ya Dance, ¿no? que será pues, para todo el mundo, pero bueno, va a empezar a tener eh, juegos exclusivos pico. Y sinceramente a mí, eh, a, a, a mí, y eso que ya sabíamos muchas cosas y más que no podíamos contar, aún así el evento me ha sorprendido mucho y para bien. Sí, coincido en que tenía calidad el evento, no es como otros eventos que hemos visto que, que se nota que no están tan currados, por lo menos está a la altura de lo que se espera de, de alguien que quiere llegar a todo el mundo, ¿no? Que es lo que dicen ellos, quieren que sea accesible, por eso se han cargado el display board, que ya lo abriremos el domingo, y por eso han quitado ciertas cosas y no hay ni, ni streaming por cable, solo es por wifi. Se lo preguntamos y nos dijeron que no, que solo wifi. Por el tema de que solo lleva el USB-C, pero no, no tiene display board over, o sea, por el USB-C tampoco. Pero eso, que hay vida más allá del cable, ¿no? <risa> pues nada. Yo solo el cable para los directos, ¿eh? Yo juego todo sin cables ya. Bueno, menos cuando me, me, me pongo las River G2, que bueno que, que a veces que, bueno, se las para jugar a, juegos de, a ciertos juegos de PC, por verlo uh -huh. con más resolución. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto en la hora virtual del domingo. ¿eh? Correcto. Y... Pues sí, voy a ver Bien, ¿no? si, si vamos poniendo por aquí la, la musiquilla de despedida, que creo que... Ver, prometo que el próximo jueves los juegos serán de acción, tiros, zombies, eh, carreras <risa> espaciales, eh, por cambiar un poquito, pero bueno, hoy tocaba juegos narrativos, juegos pues, eh, de los que hay que jugar con calma, eh, que quizá pues para los directos pues no sea lo más trepidante de mostrar, pero... Eh, Existen, existen, tienen su público y aquí os mostramos un poquito de todo, bueno, malo y regular. ¿Eh? Sí, sí, está, está ¿no? buenos si no encuentras la música de despedida ya sabes que yo me puedo poner a cantar ¿eh? o a silbar, mejor dicho, aunque mi oído musical es nefasto. Vale, vale, ya. Ya, venga. No, suena algo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, bueno, pues ahora sí Muchas gracias por acompañarnos O los que nos veis luego al diferido Los que habéis pasado ahora a saludar igualmente Gracias Y eso, el domingo, la hora virtual Y ya la semana que viene, pues ya veremos Ya os contaremos Venga, muchas gracias Gracias Gaby, hasta luego Adiós eh... Y ahora a ver si me acuerdo Cómo se salía a ver. No, ver. Vale, ya. Ok, bueno, ahora sí, hasta luego. Adiós.